No. ya vamos a arriesgar. No. Como a canal 1 uno, años, no. Por culpa de ser, Si eso da dos años quedan 400 millones. Culpa de cerno. O ya como es canal privado, ya de una vez y licencia. No, no, no que es que no, no. Ese es el proyecto. Estamos tratando de, ¿De hacerlo es? funcionar. ¿De cuánto es la multa que le pusieron a Canal+? 112 millones de pesos. ¿Y que 112 millones? millones. Es el colorcito color de apoyo. Ahí... No había... No había... No, y estas son las cintas de, de nuestro es el... proyector la, pues, la, de cine. Con la, con la Esto es de cine casero. Felipe, la, con la Felipe Barrientos. Pero bien. No, no, no, no, no, Carlos Orozco. El dueño de la cámara ya comiendo un postre. Fabián detallando lo que hay dentro de la cinta. Daniel de Hoyas La Mona. La Mona. Un contraluz super bonito. Y... Seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No, vueltas puedo con el lápiz. ¿Sí? con el lápiz así. Así. No, porque ahí tiene que entrar